¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy, en noches de census, cambios relevantes en materia de CFDI y escenarios de cancelación. Presenta Maestro en Impuestos Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, Maestra en Impuestos Cristian Johara Cruz Alcántara.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 Ok, buenas noches amigos, nuevamente los saluda su servidor, el maestro Carlos Ramírez, en este su programa Noches de Census, es un gusto para mí que nos acompañen este miércoles 9 de febrero de este año 2022, y pues el día de hoy tenemos un tema bastante importante, yo creo que muchos de nosotros eh, hemos estado batallando o hemos estado ahí preguntándonos por qué vienen todos estos cambios del CFDI 3.3 a la versión 4.0, las versiones en complemento a recepción de pago al 2.0, cartaporte, eh, estos escenarios de la cancelación de los FDIs, y pues el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre este tema, bastante importante, porque estamos en este primer mes de declaración de los que se cambiaron a reciclo, de este primer mes de declaración en el nuevo aplicativo del SAT, donde supuestamente ya van a venir precargadas, pero todavía encontramos algunos detalles precisamente de esta información que se extrae de estos documentos llamados CFDIs, y para estos efectos, pues, eh, me complace eh, anunciarles que vamos a tener como invitada a la maestra en impuestos Cristian Yohara Cruz Alcántara, que, pues, también me complace, y así lo digo, en este programa con su amistad. Eh, por ahí nos conocimos también en alguna etapa de, de estudiantes, pero, pues, el día de hoy eh, su servidor a cargo de este programa y ella también a cargo de algunas eh, pláticas, algunas ponencias en el lugar que ahorita les voy a comentar en su reseña eh, curricular. Pues bien, como es costumbre también en este programa, pues vamos a pasar a la parte de las noticias y pues eh, antes, antes de, de, de iniciar formalmente este programa, también me permito saludar y felicitar a nuestro director general de Census Capacitación, el maestro Antonio Aranda, ya que el día de hoy es su cumpleaños, pues que... Eh, muchas felicidades, le mandamos un fuerte abrazo al maestro Aranda y pues que siga cumpliendo muchos años más para poderlo tener en este tipo de espacios en la familia de census capacitación. Pues bien, nos vamos a las noticias y regresando a las noticias, pues vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Ok, y dentro de las primeras noticias que tenemos, pues eh, vamos a hablar un poquito de, de las afectaciones de la inflación. Por ahí eh, una noticia general donde nos habla del precio del pollo alcanza su mayor nivel en, un más, eh, eh, en más de un año. Enero es el tercer mes consecutivo en que aumenta el costo del pollo en el país. Los precios del pollo han subido en enero. Las familias mexicanas han sufrido la cuesta de enero con el aumento de precios en productos de la canasta básica. El precio del pollo es un ejemplo, pues tuvo su mayor alza en 18 meses. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, los precios del pollo se ubicaron en un nivel de 4.4% a tasa mensual durante el primer mes del año. Dicho resultado es el más alto desde julio del 2020, cuando registró 5.6%. Así, los costos del pollo acumulan tres meses consecutivos con tendencia alcista. En su comparación anual, el precio del pollo se ubicó en 10.48%, la más alta desde agosto del 2021. Otros genéricos con mayores incidencias en el mes fueron gas doméstico, LP, loncherías, fondas, torterías, taquerías mientras que los genéricos con menores incidencias fueron jitomate, tomate, verde, chile serrano, de acuerdo con el INEGI. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, en la segunda semana de enero, los precios de la pechuga de pollo llegaron a costar hasta 120 pesos el kilo. Como segunda noticia tenemos, el indicador eh, inflación se ubica en 7.07% en enero de 2022. Es su segundo mes a la baja, el indicador estuvo presionado por los precios de limón, el pollo y la gasolina. Los precios de limón y la gasolina impulsaron la inflación en enero. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 7.07% a tasa anual en enero del 2022. Su segundo mes consecutivo, desacelerando, informó este miércoles el INEGI. La inflación se habría visto presionada por el incremento en los precios de limón y la gasolina de bajo octanaje. El INPC obtuvo para un mismo periodo enero su mayor nivel desde el 2001, en dicha ocasión fue de 8.11%. El resultado estuvo prácticamente igual a los pronosticados por el mercado, los cuales estimaban una variación del 7.01% a tasa anual, según la mediana de analistas económicos consultados. De acuerdo con el instituto, dicho resultado se da luego de que se registró 7.36% en diciembre de 2021 y de esta forma la inflación suma su onceavo mes consecutivo fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México. El índice de precios subyacente, que es aquel que excluye de su contabilidad los productos de alta volatilidad de precios, tuvo una variación de 6.21% anual, la más alta desde septiembre de 2001, cuando registró 6.40%. Y por último, nuestra última noticia, el precio del dólar hoy 9 de febrero del 2022, el dólar se deprecia .61% al inicio de este miércoles, así opera el dólar este 9 de febrero del 2022. El dólar pierde parte de sus ganancias este miércoles, mientras el mercado espera el dato inflacionario de Estados Unidos, la divisa estadounidense se deprecia 0.61% y el tipo de cambio cotiza en 20.48 pesos por dólar. La moneda se estabilizó después de que Inegi publicó el reporte de inflación de enero, el cual mostró que la inflación subyacente volvió a incrementarse, lo que alimenta la expectativa de que el Banco de México concrete un aumento de 50 pb de la tasa de interés de referencia mañana. Agregó que el dólar inicia la sesión con pérdidas un día antes de la publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos de enero, la cual puede ofrecer pistas sobre cuál será el ritmo del endurecimiento monetario de la Reserva Federal. En Ventanilla, el dólar se vende 21.05 unidades, según datos de Citibanamex. El índice de dólar de Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de 10 divisas, baja 0.15% al ubicarse en 1173.86 puntos. Pues bien, estas han sido las noticias más relevantes de esta semana y de este día miércoles, y pues vamos a regresar para la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Regresamos. Ok, amigos, pues tenemos eh, el día de hoy un tema bastante importante, que es eh, los cambios más relevantes en materia de CFDI y los escenarios de cancelación, y para eh, que nos platique este tema tenemos de invitada el día de hoy a la maestra en impuestos, Cristian Yohara Cruz Alcántara, de quien me voy a permitir eh, leer parte de su reseña curricular. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y también tiene la maestría en Impuestos por el Instituto de Estudios Universitarios. Actualmente está cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacionalista México. Es expositora en diversos foros corporativos y universitarios y articulista de la revista Legal Club colaboradora en investigación y desarrollo de estrategias para la firma MRCI. Pues bien, esta es parte de su semblanza curricular de nuestra invitada y pues te doy la bienvenida, maestra Yoara, a este tu programa. Es un gusto tenerte eh, pues ya en, en este ámbito ya de colegas, de, de contadores, de abogados, de, de maestros y pues el día de hoy nos vas a compartir esta parte, yo creo que Muchos están esperando, o bastante somos los interesados en conocer qué está cambiando para efectos del CFDI y los escenarios de cancelación. Pues te dejo los micrófonos para que saludes a nuestro auditorio y nuevamente bienvenida a este programa. Ah, pues este maestro, muchas gracias. Antes de iniciar, pues me gustaría agradecer pues, la invitación a este a tu auditorio a efecto de pues este, poder platicar acerca de pues muchos cambios que son relevantes para todas aquellas personas eh, que pues están en el ámbito pues no nada más fiscal, no contable, porque cualquier empresa en el día de hoy pues día a día tiene la necesidad e inclusive la obligación a efectos de poder llevar a cabo su actividad comercial pues de emitirse CFDIs eh, sin embargo pues como este, quienes estamos en esta materia ya sea como como empresarios ya sea como asesores como contadores o como aquellas personas que pues nos interesa un poquito saber de los cambios que se vienen o que ya están de hecho circulando para este ejercicio 2022 es que vamos a platicar un poquito pues de los cambios más relevantes y algunos escenarios de el tema de cancelación precisamente de los comprobantes fiscales digitales por internet que comúnmente conocemos como CFDI o coloquialmente como pues, facturas, ¿no? Como se conocían con, este, anteriormente. En ese sentido, pues, si bien es cierto, este por ahí escuchábamos en muchos otros foros eh, que es un tema muy, eh, pues muy, estudiado y analizado, porque porque no nada más implica estudiar la legislación, la resolución ministerial y fiscal. Sino ya llevarlo a la práctica, eh, ya sea a través de un proveedor exclusivo para efectos de facturación o que tú lo hagas a través de la página de SAT, pues sí nos encontramos con muchos detalles. Entonces aquí hay que hacer una combinación tanto de lo teórico, lo que nos establece la ley que es el deber ser. Eh, con la, con la este, resolución de fiscal que pues es emitida por el SAT, así como ahora pues hay que llevarlo eh, a la práctica y a desarrollarlo que muchas veces eh, nos topamos ahí un poquito con temas de bueno pues es que la ley no decía que esto iba a suceder o que íbamos a tener estos problemas o estos cambios. Eh, bueno pues vamos a iniciar un poquito pues este, eh, estableciendo por qué hay cambios en materia de facturación. Primero, pues es, todos sabremos que pues entró en vigor a partir del de enero, que es una reforma fiscal, una reforma fiscal bastante fuerte, bastante amplia, eh, y esta reforma fiscal pues a su vez eh, modifica dentro del Código Fiscal de la Federación dos artículos de suma importancia que no quiero dejar de, este, eh, de comentar, que son lo que es el artículo 29 y el 29, 29A. El 29 por su primer, por primer momento pues nos establece la obligación de emisión de estos CFDIs. Sí o sí, en los supuestos de que tengas ingresos, en los supuestos de, inclusive de retención, tipo, hay te, seis tipos de, de CFDIs que se pueden emitir, tú tienes la obligación de emitir un CFDI. Y evidentemente estos CFDIs conllevan requisitos. Y aquí en el Código Fiscal de la Federación, desde ahí, inicia este, estos cambios relevantes precisamente en tema de, de facturación, ¿no? Porque, porque dentro del 29A, donde nos establecen los requisitos que deben contener estos FDIs, es ahí donde pues, ya nos encontramos con algunas adiciones y algunas reformas que entraron en vigor a partir de enero del 2022. Y ya de ahí pues obviamente nos tenemos que ir a lo que es la resolución de fiscal y ya de ahí nos vamos a la práctica y es ahí donde nos damos de topes todos los contadores o quienes, eh, los colegas quienes hacen el tema de facturación, por eso es importante que no nada más nos enfoquemos como lo decía al estudio de leyes o al estudio de lo que nos dice básicamente la, la norma jurídica, no sino que ahora pues la práctica porque pues ahí a veces choca un poquito. Y todo o el SAD a veces no es muy claro con sus, con sus prácticas en el tema de precisamente de, de llevar a que claro, o algún punto, ¿no? Claro, sí. claro, bastante importante esta, bueno, esta, esta primera, um, esta primera mención que, que, que realizas porque... Pues podemos eh, meternos a, a, a, existen diversos cursos, existe la, la parte autodidacta, nos podemos meter a estudiar las guías de llenado como tal, en sus nuevas versiones, podemos meternos a preguntas y respuestas de la página del SAT, pero pues cuando llegamos a, a, al explorador, cuando nos sentamos enfrente de la computadora, yo creo que es un tema donde el contador, eh, el administrador en algún momento se va a tener que meter a estudiar también un poquito de informática, porque nos estamos en, enfrentando a, a cuestiones ya operativas, como lo decía aquí la maestra eh, Joara, porque, eh, y ahorita se está viviendo precisamente en, en los que están presentando declaración ya en el, en el nuevo aplicativo, de que no les, ya no les deja avanzar, que lo están haciendo en Chrome y lo recomendable es en Explorer, y que si el Explorer no jala, entonces, precisamente todos esos topes, todos esos... Eh, esas barreras que nos encontramos en materia tecnológica, pues como dice aquí la maestra, pues ni en, en, en el 29 ni en el veintinueve ah, me, me dijo eso, ni siquiera en las días de llenado me dijo eso, por ahí nos dio una ayudadita la autoridad y me voy a adelantar un poquito ahí con carta cartaporte que no, nos sacó una matriz de errores, ¿no? De que si te vota este este error es por esto, porque el campo no coincide con el otro, y un, un relajo, yo qué día estuve haciendo una, una carta cartaporte en página del sad y créanme que es un es un martirio no pero pues nos estamos enfrentando precisamente a ese a ese a ese a ese enfoque tecnológico que se le va a dar ahorita la parte impositiva maestra Sí, es correcto. Y bien, este, como bien lo acabas de comentar, Carlos, pues esto se debe precisamente a la complejidad y los cambios porque son a sistemas básicamente de facturación, inclusive desde, la, desde el propio portal o de aquellos proveedores. En ese sentido, por eso es de que eh, hacer los cambios de pasar de una versión que veníamos utilizando eh, y que todavía podemos utilizar porque tenemos un plazo de transición que, voy a, que vamos a comentar, eh, que es la versión 3.3 y cómo pues se tiene que actualizar. Y obviamente aquí el contenido Contribuyente, los empresarios y quienes tenemos la necesidad, que yo creo que todos, eh, de expedir un CFDI o de emitir un CFDI, eh, tenemos que ver cuáles son esos cambios y adaptarnos ahora. Eh, a la versión 3.3, pasar de la 3.3 a la 4.0, porque en algún momento del siguiente ejercicio son cuatro meses los cuales nos establece eh, como un, un periodo de transición para que tú te puedas acoplar de pasar, bueno, yo venía utilizando la, la versión 3.3 y ahora vamos a utilizar la 4.0 que entró en vigor a partir del primero de enero del 2022, pero la, el tema de que sea obligatorio es después de cuatro meses y de eso pues lo dice el SAT y tiene una razón de ser, Viene dentro de la resolución ministerial fiscal en su décimo, séptimo, perdón, décimo transitorio de la, de la regla, me parece, la resolución, déjame, te, te confirmo el dato porque a veces los números ahí eh, sí. se nos van, es el, para que ustedes puedan checarlo, o más bien tu auditorio, vayan a los, este, al artículo décimo séptimo, sí, de las disposiciones transitorias de la la resolución medicinal fiscal establece precisamente que para efectos de dar cumplimiento a estos artículos que son nuestra base, el 29 y el 29A, efectos de emisión de los FDIs, eh, podamos este poder utilizar, optar por seguir utilizando la versión 3.3 hasta abril, eh, terminando abril, a partir de mayo ya se hace de forma obligatoria la versión punto .4. Y cuáles son esos cambios? Pues bueno, vamos a iniciar con algunos cambios básicos. Si tú ves una representación impresa de un CFDI, de un comprobante 33 a uno que ya ahorita pues estamos tratando de emitir, y ya se puede emitir el 4.0 que al primer mes, o sea, el primer inicio, el mes pasado. Eh, no se podía, había muchos errores, este, no dejaba avanzar la plataforma, eh, todavía ni siquiera Elsa tenía preparado precisamente esta transición. Por eso es de que lo más conveniente para aquellas personas que estén facturando, eh, yo recomendaría a veces a título personal, es, sigan utilizando el 33 en lo que esto evoluciona y también se va componiendo, hasta en tanto el 4.0 no, no sea obligatorio. Adicional a ello, también comentabas hace rato, ¿qué se modifica? Pues eh, se modifica lo que es básicamente el tema del de 2.0 tratándose de información de pagos, ¿no? Así que también, cal, también tiene algunas modificaciones. ¿Y a qué tipo de CFDI le repercuten estos cambios en materia de versiones? Porque lo, lo llamamos versiones y así vamos evolucionando y vamos aumentando... De, de nivel, vamos desbloqueando niveles, por ahí ya escucha, quizás no tiene nada que ver con facturación, pero también en el ámbito C, se escucha, oye, pues apenas me estaba acostumbrando a utilizar lo que es el, el régimen de incorporación fiscal, apenas la declaración, ya me estás aventando otro régimen, el régimen simplificado de confianza, y ahora tengo que empezar de cero. Pues aquí ya tenemos una base y hay actualización, nada más hay algunos cambios y son muy mínimos. Si comparamos un comprobante de la, 3 .3, de la versión 3.3 con la 4.0, de los puntos más relevantes que creo que son importantes que, que sepan, o sea, que son obligatorios y que van a ser obligatorios conforme a las disposiciones transitorias, es que ya debe contener el uso del CFDI. Anteriormente eh, teníamos la posibilidad... De que el cliente pues a lo mejor no, me, no va, sabe para qué va a ocupar eh, este comprobante y teníamos la opción de utilizar la clave 99 que era por definir y ya pues tú sabrás si lo metes o lo utilizas como un gasto o quizás sea una inversión o una adquisición de mercancías y ya sabrás qué tratamiento fiscal, eh, eh, tratamiento contable le puedes dar a tu comprobante. Ahora con esta versión dijeron no, no, espérate. Ya le tienes que preguntar a tu cliente y le tienes que insistir antes de emitirle el CFDI. Necesito que me digas para qué vas a este pues, comprobante, porque ya no existe la, la clave 99 que es por definir. Ya tenemos que establecer si va a ser un gasto, si va a ser una adquisición de mercancías, si va a ser una, una inversión. Eso para mí es uno de los puntos más relevantes. ¿Qué otro punto que se va a volver obligatorio tener? Es el, el, el régimen el régimen fiscal al, al cual el receptor este, está adherido eh, conforme a la constancia de situación fiscal. Cuando capturas y tú ya, a quienes ya tienen la oportunidad de tu auditorio de entrar al, al portal del SAD, en este caso, que básicamente las funciones que tiene para efectos de emisión de un comprobante son similares, iguales a lo que tendría en este caso un proveedor de facturación. A mí sí me gustaría que quienes tengan sus proveedores de facturación eh, puedan preguntar y acercarse a ellos y decirles, oye, eh, ya estoy, estás haciendo los cambios, ya hiciste las actualizaciones, porque después sí van a empezar a tener problemas si no cumplen con ciertos requisitos, inclusive en materia de cancelación, que ahorita lo vamos a ver, eh, hay, hay hasta sanciones, ¿no? Sanciones por comprobante fiscal que no haya sido cancelado o que haya sido cancelado con errores o, algo, o no haya sido cancelado de tiempo. Entonces hay que cuidar mucho esta parte. También nos ponemos aquí con un tema de que podría la autoridad decirnos que no puede ser reducible ni acreditable a efecto de que no estamos cumpliendo con los requisitos. Entonces, quienes tengan proveedores de, de, de facturación, acérquense a ellos, pregunten los cambios, los cambios, no, oye, el uso del cfdi ya tiene que ser obligatorio. Eh, el régimen de fiscal al cual, este conforme al cual tributa el contribuyente que tiene la necesidad de emitir el cfdi el domicilio, el domicilio tratándose el, del código postal. Cuando ya entras al portal y haces un simulador, inclusive ya existe, el SAT ya tiene muy preparado ahí su portal de de facturación, eh, nos encontramos con detalles de que si tú te equivocas a la hora de la capturación, o sea, eso puede pasarle a cualquiera en capturar mal y demás, ya no te permite avanzar y no te permite seguir capturando lo, los, siguientes, este, los siguientes apartados. ¿Qué te, ¿Qué te dice el mismo portal? Te da una leyenda que te dice que consultes, porque el RFC, el nombre y la denominación del contribuyente deben estar conforme a la constancia de situación fiscal del, del contribuyente. Para mí, digo, este, Carlos, no sé cuál es tu opinión, pero pues sería mucho más fácil, así como ya tiene el SAT eh, o pretende hacer este tema de prellenado de declaraciones y ya se va con su eje central, que es facturación, pues también hazme el prelleno pre de de datos principales para tema de facturación, porque si no, no voy a poder emitir el CFDI, y esto es real, si ustedes intentan y prueban y, se, y tienen un error o, o manifiestan un régimen, un régimen fiscal que no es a lo mejor una actividad distinta a la cual necesitan emitir el CFDI, el SAT no te permite emitirlo. Entonces son cuestiones que, como comentábamos, no están establecidas en resolución, no están establecidas obviamente el, en la norma, pero sí están este, pasando en la, en la práctica. Entonces, aquí se trata de jugar un poquito con la teoría, con la legislación y con la práctica. ¿Qué elementos tiene un comprobante fiscal digital? Y que también es importante, pues, está, está en la, eh, llamémoslo así, datos generales que establece el anexo 20, que forma parte de los complementos, los complementos que pueden ser complementos de pago, complementos de nómina, eh, lo, lo, coment, lo comentamos hace rato, el tema de la de este, carta aporte, que básicamente es un CFD de ingresos, pero con complemento de car carta aporte, que ahorita también tuvo modificaciones y esto aplica para contribuyentes que precisamente se dedican a la prestación de servicios transportistas, en pocas palabras, ¿no? Los transportistas eh, ya tienen la, la necesidad, inclusive esto desde el precio anterior, de, de emitirlo con este complemento de este, carta aporte. ¿Y qué es este complemento de carta aporte? Pues básicamente es un formato de información adicional, de mucha más información adicional que el SAT te solicita como prestador de servicios o como transportista respecto de la mercancía que estás trasladando, que obviamente se ha vuelto muy tedioso para estos contribuyentes y que ahora, como bien comentabas, también ya tiene su propia este, complemento, tiene su, tiene pues su actualización, llamémoslo de esta, de esta forma. Y también pues tenemos el tema de los CPIs de nómina, tenemos este, el traslado de mercancías, que también es un, un tipo de CPDI que utilizamos. Ahora bien, eh, lo, lo comentaba hace rato, tenemos un periodo de transición para, tu, para quienes tengan este, la versión 3.3 y todavía no le entienden bien a la 4.0, porque aquí basi, básicamente los primeros, este, las primeras momentos de facturación van a ser de margen y de error. Hay que probar, hay que ir buscándole ahí, porque ya también Elsa, ya hay muchas cuestiones tratándose, por ejemplo, del traslado de de los impuestos, por ejemplo, del tema de IVA, ya te, lo, ya te lo prerequisita a la hora de que tú estés tratando de capturar para efectos de emitir tu CFDI. Eh, bueno, ¿qué, otro, ¿qué otros puntos considero que, que se están incluyendo de eh, manera obligatoria? Habíamos dicho, uso de CFDI, nombre y domicilio fiscal de quien emite y de quien este, recibe, básicamente, este, recepción a este CFDI. Eh, incluye también algunos campos para que tú identifiques las operaciones donde ex existió una exportación de, de mercancías. Identifica también las operaciones que amparan, si, los, si, los, si, ampara si las operaciones que amparan el comprobante que tú vas a emitir son objeto de impuesto directo. Y aquí es lo que yo te comentaba: si son objeto de impuesto indirecto, es decir, eh, IVA, si generan IVA y hay que trasladarla ya el, el SAT lo hace de forma automática, ¿eh? o sea, en su, en su simulador de facturación ya te lo determina, o sea, ¿qué nos está diciendo el SAT aquí? Sí o sí pagas IVA, ¿eh? no, no te vas a salvar del IVA, hay algunas excepciones que están en, en la resolución ministerial fiscal, y pues incorpora también eh, apartados nuevos para efectos de eh, reportar la información respecto a operaciones que tuvimos con público en general, recuerda que tratándose del público en general hablamos de una facturación global, Puedo englobarlo y hay algunas excepciones en resolución y fiscal que están interesantes y que no hay que dejarlas de un lado, que es básicamente, oye, pues, eh, tratándose del régimen de incorporación fiscal, recordamos que cuando, bueno, todavía existe para quienes decidan, optaron y quedarse ahí, podían hacerlo esto, pues, de forma de forma bimestral, se queda de la misma manera, y para el régimen simplificado de confianza tiene que ser eh, de forma de forma mensual. Esto está, pues básicamente, lo, lo comentaba hace rato, en reglas de, de la resolución misalena fiscal, ¿no? Eh, ah, ok, y otro punto importante que me gustaría comentar, en la resolución misalena fiscal, en la regla 2.7, ahí inician, si ustedes se van a la 2.7, inicia todo el tema de facturación electrónica, la 2.7.1.21, que es básicamente eh, las reglas para el CFDI con operaciones en público en general, es donde nos hace una distinción importante. Nos dice, régimen simplificado de confianza. Si tú eh, decidiste como persona física optaste por ese régimen o como persona moral cumples con los requisitos de manera obligatoria te toca el régimen, ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tratándose de, de comprobantes este, que amparen operaciones con públicos en general, lo que tienes que hacer es que ahí sí tienes que desglosar el IVA. En el RIF tenemos la posibilidad o la excepción de no desglosar el IVA. Entonces, a lo que voy aquí es de que sí, eh, sí va, vamos a tener que tener mucho cuidado con este tema a efecto de, de la facturación porque ya va a ir todo muy bien amarrado respecto, obviamente lo decía yo, estas, estos apartados para efecto de impuestos indirectos, IVA o IEPS, en el caso de que se trate, y pues para el RIF, eh, no, la resolución nos dice tú no puedes, no es no no tienes ningún problema, únicamente lo que puedes hacer es elaborar tus FDI minestral todavía, y este, incluir únicamente el monto total de la facturación. Y en el régimen simplificado de confianza es no. Ahí me lo haces mensual, me lo haces mensual y me desglosas el IVA. Entonces, son algunas diferencias que, la, que las propias reglas pues nos establecen, ¿no? Eh, ahora sí. Siguiendo con la resolución de escenario fiscal que básicamente lo comentamos ahí está como nuestra base obviamente tienes que ir a las guías de llenado tienes que ir a un montón de, de cuestiones preguntas este preguntas frecuentes del SAT a efecto de que pues de quienes tengan más dudas pues puedan ir discerniendo pues, esas dudas no eh, en la regla 2.7.1.29 es donde ya nos establecen los requisitos para la expedición de los FDIs, conforme, obviamente, el 29 y el 29A. Dentro de los requisitos, uno de los cambios que se adicionan con esta reforma que entró en vigor en 2022, porque si ustedes van a, a, a estudiar la, la resolución, pues los cambios son mínimos. Entonces los cambios, ahí es donde nos establece que la, la obligación del uso del CPDI y del régimen fiscal conforme lo señale en el anexo 20. Hay que ir al anexo 20 para ver qué es lo que nos corresponde. no este, Pues mira, tratándose de expedición de CFDI y de esas reglas, considero o podría, bueno, salvo que tengas otro, otra opinión, que sería pues un poquito lo más relevante, por eso lo decía yo, que si, si vemos un CFDI 3.3 contra un CFDI 4.0 eh, obviamente en lo que es la representación impresa, porque si nos vamos al XML, pues ya la estructura nos cambia, eh, ya como un tema, este, temas técnicos, pues nos cambia toda la estructura, pero tratándose de la, la representación impresa, pues considero que son los cambios más relevantes, obviamente ya a la hora de la práctica y capturarlo, pues sí, eh, sí nos hemos estado encontrando con errores, quienes, este, los colegas quienes pues se dedican al, al tema de facturación y tienen que lidiar con ello, que no nos permitía eh, eh, campos, ¿no? Por ejemplo, ta, tratándose de la retención, que nos establece eh, este, este nuevo um, régimen que se incorporó, que es el régimen simplificado de confianza. Recordarás, este Carlos, que las personas morales que reciben eh, servicios o, o, o, no sé, o alguna algún bien de una persona física tienen la obligación de retener 1.25%. Si tú querías optaste por ser régimen simplificado de confianza y obviamente como ya entró en vigor esa norma y tienes la obligación de hacer la retención y querías hacerlo en el portal en el mes de enero, no nos permitía hacer estes, eh, comprobantes como con retención respecto a ese, a ese a ese punto, no? Ahorita me parece ser que ya se puede, que ya obviamente ya avanza. Pero también, como lo comentaba, ya hay muchos este, campos que pues, hay que capturar manuales y si te equivocas, pues ya no hay forma de que, de que este, puedas, este, ¿cómo se llama? Como, como relleno, ¿no? Que era lo que decía que consideraba como algo importante. Ok, perfecto. Bastante, bastante importante. Te voy a, a, a interrumpir para los, los saludos, este, maestra. Saludos sí. aquí para Samuel Padilla que nos está viendo. Y pues ya sí tenemos bastante auditorio ahorita que yo creo que es bastante interesante esta, esta, esta, esta plática de los cambios que han existido o que, que estamos viviendo ahorita en materia de, de CFDI. Como lo comenta aquí la maestra, pues a veces en ley nos dicen una cosa, en miscelánea nos dicen nos cambian la jugada, en guía rellenado nos dicen otra cosa... Por ejemplo, lo del domicilio en ley no dice... Bueno, no, no se refiere solo al código postal, dice domicilio. Pero en miscelánea me dice, ah, bueno, si le pones el código postal voy a tener por cumplido este requisito que te dijo la ley. Eh, en ese sentido, igual, eh, ahorita mencionabas la regla 7.1. Me parece que es la 23. ¿23? Donde menciona eh, la parte de, de, de, de... Si recuerdas ahorita precisamente... En, en la primera modificación de, de la resolución miscelánea fiscal, nos dan el, el bueno, en la primera ya las pusieron y ahorita estamos en la segunda, pero ya nos pusieron ese beneficio que le habían dejado a, a, a RIF de que no desglosáramos cada uno de los comprobantes simplificados o los folios, sino que solamente se le pusiera ahí ventas al público en general y vámonos, ¿no? Que ahorita nada más se quedó para RIF y para Recico. ¿Por qué? Porque desde la primera emisión, digamos, la primera emisión de la resolución miscelánea fiscal, yo creo que se les olvidó, y nada más se lo dejaron a RIF, y los recicos se quedaron así, y nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué? No. Sí, oh, de hecho, eso fue un cambio que ya en la segunda ya se vio, y dijeron, no, no, espérate un momento, punto, y seguido, y ahora sí, Ay, y tratándose de los contribuyentes del régimen, de confianza, y ya nos, nos lo cambiaron las la, las reglas del juego, ¿no? Sí, así es. Y, y pues yo creo que nos estamos enfrentando ahorita uh, y vamos a seguir con cambios de la miscelánea. Llegamos casi a fin de año y nos la siguen eh, modificando con estas cuestiones y, y bastante importantes esos cambios más relevantes en materia de, de, de este nuevo... Eh, de la nueva versión de CFRI 4.0, como nos decía ahí, lo que es el régimen fiscal, lo que es el domicilio fiscal, en este caso el código postal, la información, si es una factura de tipo global, por ahí también se incorporó un campo de, de bueno, que lo teníamos ya en materia de operación, el de eh, operaciones por cuenta de terceros, para informar precisamente eh, el RPC del tercero, el domicilio del tercero, Ahora sí dice la autoridad, no te me escapas, antes me decías que era operaciones por medio de terceros, pero no me no tenía yo información precisamente de, de ese tercero, ahora sí la necesito, ¿no? Sí, ya es obligatoria, ese es, ese es el punto que, que lo comentamos, como que cada día van adicionando más y más requisitos y más y más información, la cual pues nosotros tenemos que... <tose> Eh, debería, pues, no ser tan complicado, ¿no? Pero la verdad es que si ya te metes, como te digo, a un tema ya de, de, de práctica, pues sí, sí, sí, a veces sí, sí es bastante tedioso como acostumbrarnos y empezar a ver estos nuevos cambios. Afortunadamente tenemos este plazo de transición y era lo que yo te comentaba, o sea, tú puedes utilizar el 3.3 y hasta en tanto no sea ya obligatorio el 4.0, que estuviese hasta mayo, entonces... Quienes tengan la posibilidad, inclusive sean este régimen del, del reciclo, hayan optado por ello, pues sigan utilizando esta versión. Y para efectos de cancelación, ahí tenemos también que inclusive en preguntas frecuentes, si ustedes van a sus preguntas frecuentes tratándose de cancelación de CFDI, que también tuvo algunos cambios y que también vienen derivados de la reforma del Código Fiscal de la Federación, y este y la guía precisamente que establece hay una guía que establece precisamente para los momentos de cancelación que creo que es a lo que ya vamos a tratar de, de aterrizar ustedes es, ustedes podrán ver precisamente todos estos puntos oye tengo que dar eh, dar a conocer el motivo de la cancelación de mis FDI si este si si se supone que entre el primero de enero pero aplica todas las versiones o sea 33 y cuatro cero sí ocupes 33 3, 3? Tienes que seguir las reglas de cancelación, aunque, pues, al parecer se entendería que tendría que aplicarle al, a la versión 4.0, pero... Ya pero le pues aplica no, a todos. tenemos que hacerlo sí o sí, le aplica a todos, ya que, pues, entró en vigor a partir del primero de enero, ¿no? Con indicación, o sea, ahí sí si no distingue el SAT las versiones. Entonces, es estamos jugando con reglas del 4.0, pero las puedes aplicar a reglas del 3.3, ¿no? Ok, a ver, antes de que, para, para ya no interrumpirte, ahorita tenemos un saludo aquí bastante especial del maestro Martín Rojas Tamayo, también eh, miembro aquí de la, de la familia Census, un, un gran eh, un maestro estimado de nosotros, me dice saludos mi estimado maestro y muy clara la explicación de la maestra y ante todo este revuelo que hay con el CFDI veo que muchos caen en errores y algunos por falta de conocimiento, pero otras veces por cambios eh, de por cambios del SAT precisamente, y, y ya nos comenta aquí con su sentido del humor el maestro Martín, y entre más entiendo, más miedo tengo, tengo miedo, dice el maestro Martín Rojas Tamayo. Saludos hasta allá, maestro Martín, un gusto que también nos esté viendo por acá. Pues continuamos, maestra, ya, eh, ya dimos los saludos que tenemos aquí del, del auditorio para para ver qué pasa ahora con esta parte de la, de la cancelación. Ahora sí, ¿cuáles son algunos escenarios de cancelación para los FDIs? El tema de cancelación, eso es algo que ya veníamos utilizándolo, no tenemos como, o sea, no tenemos propiamente ningún detalle, o sea, eso, eso nació de la versión anterior. Este. Ay, perdone. ¿eh? Por, por ahí se nos fue la maestra. <risa> Ahorita ya regresa. Ya. Ah, ya regresó. Ya, ya, ya está. Este, ¿sí me oyen? Sí, sí, sí, sí claro. Se fue la imagen otra vez. Ay, se me fue. Bueno, en lo que regresa la maestra vamos a, a, a comentar aquí unos problemas técnicos. Ahorita en lo que regresa. Bueno, eh, ahorita a, a, estaba yo también recordando la parte de... de no sé si les ha pasado... Eh, hubo una modificación con respecto al requisito al requisito precisamente del nombre del, del, del emisor, ¿no? Y, y el nombre del receptor también. Si ahorita checamos las guías de llenado del CFDI, llámese 3.3 o llámese 4.0, si checamos las guías de llenado, nos vamos a dar cuenta que no han modificado precisamente esas guías de llenado. No han modificado las guías de llenado. Ah, ya está regresando por aquí. Ahorita en lo, en lo que se conecta la maestra. Ah, ya regresó, ya regresó. Una disculpa, fallas técnicas, siempre lo he dicho que esas no. son... Es, claro que algunas, está bien para que se den cuenta que estamos en vivo. Está, <risa> algunas, este, las fallas técnicas siempre pasan en los programas en vivo y es para que vean así como que, bueno, estábamos trabajando aquí en, en vivo, ¿no? Y una disculpa porque sí tuve aquí unos problemitas, pero ya... No, no te preocupes, no te preocupes. Ah, eh, este. eh, seguimos con cancelación, entonces... Cancelación de CFDI. Bueno, ¿qué cambia en este tema de cancelación de CFDI? Básicamente, eh, eh, comentábamos y hablamos de una reforma fiscal que entra a partir del primero de, de, este, de enero. Eh, ¿Y qué es lo que se modifica? Que considero bastante importante. Se modifica, pues, básicamente lo que es el 29A en su sexto párrafo, eh, que establece que pueden cancelarse siempre y cuando una, pues, este tú des el motivo de cancelación, ya tienes que dar por qué, ahora sí, SAT, estoy cancelando esto, no es así como que ya te puedas poner a cancelar a lo, a lo loco, pues, sino tienes que que que tienes justificar, y obviamente hay plazos también a más tardar de los tres días siguientes contados a partir de la recepción, nos dice la solicitud de cancelación. Recordemos que tratándose de la cancelación tenemos ya este, un, un proceso ante el SAT, hay que hacer una para que nosotros podamos cancelar y no se haga de una forma unilateral, llamémoslo así, porque inclusive fue para el SAT alguno de los, este, pues digamos, fue alguna de las ex, de las exposiciones de motivo, llamémoslo así, cuando reformaron re, este artículo nuestros legisladores, nos comentaron, bueno, pues es que como nos dimos cuenta o el SAT detectó que la cancelación se hacía unilateralmente, pues ya no, va a ser este de forma bilateral, y ahora para que tú puedas cancelar un CFDI, la persona, la persona a quien este, se lo expediste lo tiene que, pues tiene que, eh, pues aceptar la cancelación, ¿no? Y adicional con esta reforma 2.22 ya nos dice, no nada más tienes que hacer ese proceso de, de solicitud de cancelación, aceptación de cancelación, Ahora lo que tienes que hacer es eh, que me consideres o que me manifiestes básicamente por cuáles son los motivos y que le des soporte documental. Ya no nada más es, hay cuatro puntos de que, bueno, esto es un, este es mi motivo porque lo estoy cancelando. Tuve un error que cualquier persona puede tener errores, inclusive de captura, Se me fue un cero de más, ¿no? O sea, me fue un cero de menos, pero ¿qué crees? Me equivoqué, es un cero de más bueno, a, a, este, tenemos que hacer estos motivos de cancelaciones que es lo que incluyen con esta reforma 2022 y, na, y, y lo que me llama la atención es, y no nada más es motivo si nos soporte documental y el tema de materialidad con las operaciones de los CFDI porque es un tema también súper complicado para todos los contribuyentes que no nada más debes de tener tus CFDI cuando venga la autoridad y que obviamente en el proceso de su fiscalización nos va a permitir a decir a ver tus CFDI que estuviste cancelando masivamente me diste que era por este motivo pero a ver, demuéstrame documentalmente que ese motivo efectivamente fue por el cual los cancelaste y es un problema que pues obviamente pues, los contribuyentes siempre se, se, se dan de topes no y que también es muy importante. ¿Cuáles son los plazos para cancelar? Eh, el, la resolución nos establece, bueno, lo, lo que es el código nos establece que tiene que ser dentro del ejercicio fiscal en el cual se expidió el CFDI, pero la resolución pues nos da un poquillo más de chance y dice, bueno, está bien este, cancel, tienes chance de cancelarlo hasta que presentes tu declaración de ese ejercicio, que es al marzo para personas morales del siguiente año, ¿no? Si lo expediste en 2022, tienes te, te perdón, 2021, te doy chance que lo puedas hacer el tema de cancelación. Eh, o recepción de cancelación hasta que presentes tu declaración, antes de tu declaración y abrir para personas físicas eso es lo que nos establece la resolución de fiscal nos da como un plazo de gracia de tres meses para efectos de la aceptación pues como comentaba hay todo un proceso hay que decirle al cliente, mandarle una solicitud y obviamente eh, tenemos primero que identificar si es un CFDI que es, pueda cancelarse o no pueda cancelarse y cuáles son esos motivos de no cancelación bueno, que pues por lo menos que ese CFDI tenga otros CFDIs o otros documentos relacionados o tengan complemento de pagos, tú no lo puedes cancelar hasta qué momento, hasta que hayas cancelado primero esos folios y el SAT te da una alerta y te dice, oye, tú este CFDI no lo puedes cancelar hasta que no, prim primero no canceles los documentos relacionados y después cancelas. Ese sería un, un, este, un, primer, un primer momento ¿no? en el cual yo no lo podría cancelar, y de ahí tenemos pues eh, cancelables. CFDI identificamos cancelables sin aceptación. Hay unos supuestos que nos establece la resolución mísilana fiscal en el cual dice, tú, esto sí lo puedes cancelar eh, sin que tu cliente te, te mandes ninguna solicitud y ni sin que te acepte y le das cancelación, ¿no? Y ahí nos manda algunos supuestos como son operaciones, me parece menores a mil pesos, nos manda inclusive para RIP, pero también tiene un plazo de, de horas a efecto sí, de que gracias. tú lo cancelar, conceptos de, de nómina, por conceptos de nómina, ese tipo de CFDIs, pero siempre y cuando se expidan dentro del ejercicio, que también eso es algo que se modificó para, para este 2022 dentro de la resolución que anteriormente pues no, no establecía esto, ¿no? Oh, por conceptos de traslado, por conceptos de egresos, y pues esto es las condiciones que nos acepta o que nos da la resolución a través de la 27135. Ok, ahí pues ahí con ese, si es un CPDI, el mismo SAP te va a decir, bueno, este es cancelable, lo puedes cancelar sin necesidad de que te acepten la cancelación a, quien, quien, a favor de quien expediste tu comprobante. Y de ahí pues tenemos los cancelables con aceptación, entonces enviamos la solicitud. Obviamente a nuestro cliente le tenemos que avisar, pues, envíamela, acéptamela, esto a través de buzón tributario. Y básicamente eh, eso sería como un proceso que ya veníamos haciendo normalmente. Pero ahora, ya que llegamos a este proceso de si es un CFDI cancelable y requiere la aceptación, que lo no entre dentro de los cancelables, ahora sí, ¿cuáles son los motivos por los cuales eh, tú me estás cancelando? Y, y precisamente lo que hizo el sad es este, dar a conocer una guía donde nos establece qué motivos y hay unas claves. Los cuatro motivos principales que nos dijo el SAT que podemos utilizar es comprobantes emitidos con errores con relación, comprobantes emitidos con errores sin relación, eh, comprobantes o bueno, que no se llevó a cabo la operación o que no se concretó y por lo tanto, pues no. Ya, no, ya necesito este, cancelar, ese es el motivo por el cual cancelé ese CPDI, y operaciones nominativas relacionadas en facturas globales, que era lo que hablábamos, que básicamente son operaciones con, eh, con el público en general. Entonces, esta guía nos establece básicamente eh, cómo hacer la solicitud, llegar a ese punto donde te comento que tú la envías y una vez que ya te acepta, porque el SAT tiene que dar el visto bueno de, bueno, ahora le está bien, Ahora sí, ¿qué, ¿qué vas a hacer con este comprobante o cómo lo vas a identificar? En el primer caso, uh -huh. que es la clave número uno, que es comprobantes emitidos con errores con relación, básicamente se va a tratar de CFDIs que se generaron y que tú identificaste que tienen un error. Puede ser un error en la clave de productos y servicios, puede ser un error pues, en el valor unitario, que era lo que yo comentaba, eh, puede ser un error pues, en algún otro dato, como inclusive, este, no sé, descripción o concepto. Y pues en este caso lo que se tendría que hacer es primero sustituyes eh, la, el CFDI y cuando se solicita esta cancelación, que es lo que yo te digo, que hay que hacer la solicitud de cancelación, se, se tiene que incorporar el folio de la factura que, que va a sustituir esta cancelada en pocas palabras, lo vas a relacionar con un CFDI ya generado. Primero generas tu CFDI y después vas a, a la cancelación de, a la solicitud de cancelación relacionando el CFDI que ya generaste ¿para qué? Para que se te pueda aceptar la cancelación de ese CFDI. Esto a mí me parece un poquito problemático eh, hablando de control interno para las empresas o para quienes quieran utilizar este primer punto porque no me imagino eh, que se puedan inclusive duplicar y que después ya te pierdas como que lo generaste primero pero ya tuviste uno generado y no te aceptaron la cancelación y se puede duplicar básicamente el doble en este caso dos FDIs hay que tener mucho cuidado porque sí puede pegarle ahí sobre todo al, al control interno de, de quien lleva este tema de facturación, ¿no? Aquí, bueno, tenemos algunas, algunos comentarios aquí en, en la red. Te, te sí. interrumpo un ratito. Gracias aquí a Amalio Alejo, precisamente hace referencia a la regla 2.7.1.35, que es la que mencionabas, que, que, que menciona los supuestos en los cuales el contribuyente podrá cancelarse FDI sin que sea necesario contar con la aceptación del receptor. Y también tenemos un comentario aquí del maestro Martín, dice, ¿qué opinan de un contribuyente que en 2021 cobró, pero no emitió CFDI, sino hasta 2022? Y ahora que reciclo, como el aplicativo del SAT lo considera acumulables para 2022, dicen que los canceles, que los sustituyas con PPD y que hagan un complemento de pago con fecha 2021 para que ahí se salve el problema de ambos años. Yo creo que es un tema bastante, pues más que nada, operativo, ¿no? En cuestión de, de la emisión y, y que vamos a estar viendo todavía en este año precisamente por el prellenado que va a traer el aplicativo de, de, de, del SAT, ¿no? Va a extraer la información de un PUE y yo como le digo a la autoridad que ese PUE fue un CFDI que no emití en un mes anterior o en este caso en un año anterior. En ese sentido, ¿cómo la autoridad va a saber cuál fue la fecha de pago real? En ese sentido, ¿qué opinas? Mira, sí, tienes toda la razón. Habría que ver aquí el SAT qué, qué es lo que va a considerar, pero. Evidentemente en primer momento, este como bien lo comenta este quien hizo el comentario, y, y, y tú, pues lo que va a hacer el SAT es que lo acumulo y lo voy a considerar como un ingreso de régimen certificado este, de confianza, porque optaste para ello y teníamos hasta el 31 de enero para decidir hacerlo, ¿no? Y lo va a considerar cuando tú ya quieras hacer tu primera declaración, porque nos vamos a enfrentar a ello ya pre-relleno oye, pues es que tú emitiste, o ese CD lo va a considerar como un ingreso, sin embargo, tú no cobraste ese ingreso, tú lo, como bien lo comenta, me parece que dijo que lo cobró en el ejercicio anterior, sí. exacto, pues aquí, pues, híjole, pues sí tendríamos que ver cómo, cómo lo va a considerar, sin embargo, yo, o oh, bueno, su servidora, a título este, personal, eh, habría que ver, eh, a la hora de, bueno, hay que esperar obviamente cómo van a estar el tema de las declaraciones, pero si hubiese la posibilidad a lo mejor de modificar sí. de cierta forma ese, ese, eso, lo que voy a, mi base, pues vaya, o lo que cobre para efectos de determinar mi, mi ISR, yo no consideraría básicamente lo que no corresponde al régimen simplificado de confianza y que no lo cobré en ese momento y no lo, no lo tomaría en cuenta, pues básicamente para la aplicación de la tasa y esperaría obviamente hacer alguna aclaración y decir y explicar o básicamente decirle, en este caso al SAT, que pues no se trataba de, de, un, de, un, de un comprobante pues, o de un ingreso que pues, cobraba ese mes, ¿no? Precisamente, claro. aquí es importante también el, el tema, como mencionaba hace rato, del control interno, ¿no? Hay una afectación bastante importante a la, a la parte del control interno y yo creo que, eh, como siempre lo he mencionado en este programa y también algunos otros colegas, la parte fiscal yo creo que no está por encima de la parte financiera, ¿no? Debemos observar algunas otras cuestiones con respecto. Eh, la emisión del CFDI como tal solamente es una cuestión de forma. El, el fondo de la operación como tal se, se, se tendría que observar algunas normas, como tal normas de información financiera, el registro, la naturaleza como tal de la operación, ¿no? Este, fíjate que me quedé pensando en, precisamente en este comentario. Eh, considero que entonces aquí fue quizás una mala práctica del contribuyente porque tuvo que haber hecho complementos de pago y quizás no los hizo. Entonces si, si lo, lo ideal o el deber ser es pues, que tengo mis complementos de pago y por lo tanto este, esta, esto, esto que cobré o que no en este caso no facturé o, lo, o como sea, pues eh, demostrar de esa forma que no lo, no lo podemos hacer. como Pues sí, sí, es un poquito complicado. Habría que ver al SAT primero qué nos diría y hay que ver en la primera declaración cómo lo va a considerar porque ya no juega para este ejercicio de, de, de, de enero, pues, o sea, si tú optaste por ser régimen simplificado de confianza, o quizás la otra es este, sí. si este contribuyente tiene más de un régimen, es decir, a lo mejor tiene, este no sé, algún otra otro ingreso que no, que no sea parte. Bueno, es que hay muchas cuestiones que hay que cuidar, que sea otro régimen, yo ya declararía, pues, como otro ingreso adicional al régimen simplificado de confianza, y que, que puedo tener la posibilidad de tener otros ingresos, los cuales no forman parte de este régimen, y quizás ahí declararlo, pero habría okay. que ver en una de las declaraciones. Sí, sí, hay sí. que esperar. No, nos dice aquí Janet Monroy, justo ese es el tema: dice que no está permitiendo modificar los ingresos, dice, eh, y para el IVA no reconoce los pagos, eh, los pagados en efectivo y tampoco los por definir, o sea, los PPD que ya cuentan con un recibo electrónico de pago. Yo creo que nos vamos, nos estamos enfrentando a un, a un tema donde... Pues en, la, en, en el aplicativo del SAR voy a decir, oye, eh, y, y si no me estás tomando en cuenta los de los complementos de recepción de pago, que precisamente para eso necesitas esa información, y yo creo que no los está considerando en, en esta primera etapa de prueba, porque debemos tener en cuenta de que estamos en una etapa de prueba. Este periodo de transición lo vimos como un beneficio para nosotros, pero también fue un beneficio para la autoridad. Es un beneficio para ir probando, ¿no? Para ir probando eh, este prueba y error y cuando llegue mayo ya está en la posibilidad de ahora sí, tanto nosotros como emisores, como contribuyentes, como receptores, la autoridad también como la parte fiscalizadora pueda hacer las pruebas eh, eh, pertinentes eh, pasa, pasa lo mismo que, que como les comento En aquellos correos que llegaron del IVA causado Que ni siquiera eh, Contemplaba los complementos de recepción De pago, contemplaba puros PUES, No contemplaba como tal El PPD con un complemento Entonces el SAT también anda Probando, el SAT también le anda ahí Moviendo <ríe> Yo espero este maestro que eso va a pasar precisamente porque sí va, va a haber un sinnúmero de contribuyentes que se va a encontrar con estas situaciones y que no se están previendo en este momento en la plataforma eh, ni de facturación y no me imagino cómo vaya a estar ahora de declaraciones, que va a ser lo mismo, va a haber algunos detalles y va a tener que hacer algunas modificaciones o algunos este, nodos o quizás algún o algunos este, apartados a efecto de que nosotros podamos pues aclarar o demostrar este, este tema ¿no? la diferencia Ok maestra pues ya para ir cerrando por ahí nos quedan unos cinco minutos por aquí también nos comenta Elvia Guerrero dice de acuerdo pasan los días y no actualiza nada dice no sé si hay alguna actualización o así se va a quedar no creo que se quede así Elvia Guerrero y también recordemos ya yéndonos un poquito a la parte eh, a la parte central de la contribución de que el obligado a la determinación de la contribución en un primer momento es el sujeto pasivo somos obligados o somos eh, como sujetos pasivos nos autodeterminamos las contribuciones. En ese sentido, pues tenemos ese derecho también a, a poder mover que a la autoridad no le va a gustar, ¿no? O buscar los mecanismos necesarios para el efecto de cumplimiento de esa obligación que se nace de la relación jurídico-tributaria en ese sentido. Pero, eh, pues sí es importante que, eh, como decía la, la maestra llevara yo también eh, ahorita estoy partícipe de esa idea de que si todavía no le quieres entrar al 4, eh, yo personalmente todavía estoy usando 3. ¿Por qué? Precisamente por esos errores que, que hay, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a darle otro chancecito aquí a la autoridad que corrija algunos errores que tiene y por ahí de finales de febrero o principios de marzo ya le empiezo a entrar a ver cómo, cómo van las cosas, ¿no? Eh, cada quien tiene su, su criterio, unos van a decir, no, pues yo desde ahorita ya le quiero ir intentando, quiero ir viendo qué pasa, quiero ir viendo... Y pues yo creo que como contadores, como asesores, como administradores, abogados, Toda esta parte que nos está afectando las modificaciones debemos hacer eh, y tener ese cuidado de, de observar en lo más posible. Como dice el principio general del derecho, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Y si el sistema no nos permite muchas cosas, pues también ver los mecanismos ya tanto administrativos como jurisdiccionales para efectos del cumplimiento. ¿Cuáles son sus, sus últimos comentarios, maestra, para poder ir cerrando esta plática? Es, es una plática bastante interesante. Eh, desgraciadamente el tiempo es corto, ahorita igual aprovecho para hacer comercial, los esperamos a las nueve de la noche con el programa de Rompiendo Paradigmas, ahí con nuestro cumpleañero, el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Enrique Corona, el maestro Pepe Soto, el maestro eh, Fraín Salvador y, y tienen una invitada el día de hoy, no recuerdo su nombre, por ahí si sí me, me apoyas, este Rubiel pero pues los esperamos ahí en, en Rompiendo Paradigmas en punto de las nueve de la noche, también en esta... Eh, en esta página de Census Capacitación. Te dejo los micrófonos, Llora. Y bueno, para concluir rápidamente con tu auditorio, y este, pues bueno, básicamente considero, y este, mi opinión personal es sí, tenemos que, que esperar a todos estos cambios, eh, tratar de revisar todos los documentos que el SAT pues emite porque siempre hay, pues, hay dos, tres señales que nos puedan ir dando luz. En tema de, de motivación a efecto de cancelación, que es algo que, que vino con el, la reforma del 2022, establecer la causa por qué estás cancelando es importante. Eh, inclusive quiero este, recalcar que también pues ya hay sanciones, no si tú efecto de en, se establece una sanción que se incorpora, se adiciona también que si eh, no cancelar los comprobantes fiscales en el tiempo que se establecen o cancelarlos de, de forma errónea o inclusive cancelarnos sin ningún motivo, es decir, sin los cuatro motivos que nos establece el SAT, pues es acreedora, pues ya nos vamos a ser acreedores que pues una infracción que va del 5 al 10% del monto de cada CPDI que hayan cancelado. Entonces cuiden esta parte del tema de la cancelación porque ya no se puede tomar tan a la ligera eh, eh, ...derivado a que pues están estas ya sanciones que, que, que pues ya están en, en el Código Fiscal de la Federación que nos pueden establecer por cada CFDI en caso de no este, hacerlo con las tres vías como les comento, en los plazos, con errores o por no demostrar la causa. Y adicional a ello tenemos encima pues lo que yo comentaba, la materialidad, porque el SAT tiene las facultades de venir en cualquier momento y que nosotros demostremos precisamente esas esas causas. Entonces, cuiden muy bien cómo es cómo vaya, cómo vaya van a hacer este tema de todo este proceso de cancelación. Eso yo creo que con eso este me gustaría aportar, y pues sí, desafortunadamente el tiempo es bastante corto para estos temas. Se requieren, un, un, se requieren sesiones como de mil horas. <risa> aprender, ¿no? Y que ya lleguemos a finales del ejercicio y que el SAT nos cambie otra vez los de los, juego, ¿no? Las reglas del juego. Pues eso sería todo de mi parte. Este, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacida. Es un honor para mí, un placer poder compartir este auditorio con este, contigo, Carlos, amigo, colega, y pues obviamente con este, con todo el equipo, ¿no? Que está detrás de ti. Muchas gracias y pues me reitero a la hora. Gracias, este, maestra. Y ahora, eh, pues es un honor también. Esperemos que, que haya alguna otra oportunidad de tenerte aquí como invitada en este tu programa. Y eh, igual les comento la maestra en impuestos Olivia Vázquez es la invitada el día de hoy en rompiendo paradigmas. Los esperamos a las nueve. Y pues me despido de, de todo el auditorio. Hoy tuvimos bastante, bastante audiencia y pues se reproduce bastante ahí en redes sociales. Les pido que nos ayuden a compartir para que pues, cada día seamos más los que podamos eh, pues, aprender en esta, en estas charlas de, de aproximadamente una hora. Son, son cortas, pero pues, yo creo que nos llevamos algo, ¿no? Nos llevamos algo de cada invitado. Los invitados que hemos tenido hasta el momento eh, pues, nos han dejado bastante conocimiento, nos han ayudado a crecer tanto personalmente como profesionalmente. Y yo creo que es el objetivo de sus servidores, el objetivo de eh, la familia Census, para eh, pues colaborar con ustedes, no para colaborar en el crecimiento de cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo miércoles para otra emisión de este su programa Noches de Census. Muchas gracias, maestra Yora, nuevamente, y pues eh, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.